¿Por qué es importante la vestimenta para que te programes para las ventas? Cuando tú te vistes de cierta forma, tu cerebro empieza a captar que estás tomando las cosas en serio. ¿Por qué? Porque mi cerebro con eso se programa inmediatamente y dice, voy a vender más. Ahora, ¿cuáles son los colores ideales para la venta? El negro. El negro lo que hace es seriedad, sobriedad. Por eso los grandes líderes usualmente utilizan negro. Si tú te fijas, los sacerdotes utilizamos, utilizan negro... Y eso es una programación para que te realmente vean como una persona seria y sobria. El azul tiene que ver con la inteligencia, el azul te hace ver inteligente. Por eso si tú utilizas azul en tus citas de ventas, la gente te va a ver inteligente. El gris tiene que ver con sobriedad, es muy similar al negro, pero es un color que puedes combinar y que se ve muy padre. Y el blanco es un color neutro que únicamente hace que los otros colores resalten pero que puedes utilizarlo también con eso te estoy diciendo que no puedes utilizar otros colores extravagantes es correcto, tú eres demasiado inteligente en una venta uno a uno a menos que conozcas que a la otra persona le gusta el rosa o que le gusta el morado entonces utilizas un color que le guste a la otra persona eh, si no lo conoces o si tú quieres proyectar algo muy diferente pues tienes que adecuarte a estos cuatro colores